Puerta hacia adentro de cada uno de los hogares tendrán la seguridad del desarrollo económico para que las familias cuenten con las oportunidades de lograr una vida digna. Eso es seguridad total. Dios bendiga Guatemala. Seguridad total.